Hola, hola. Hoy un circuito de pesarusa muy cortito, muy bueno. Entrenamiento de fuerza. El circuito se llama Faraón. Son cuatro movimientos: el clean, el press, sentadilla en el rack encima de la cabeza y el snatch. ¿Cómo trabajamos? En escalera, como siempre. A mí me gusta así, ¿vale? Van a ser. 4 repeticiones de clic 3 de press 2 sentadillas 1 snatch volvemos 2 sentadillas 3 press y 4 clic y cambiamos la mano ve conmigo quedó ahí Y eso es, descansa dos minutos y repite, si te gusta, ya sabes, nos vemos a la próxima, un saludo.